El dirigente popular, Delcio Pérez, en el interior de su residencia. Como pueden observar en las imágenes, eh, miembros de la Policía Nacional, así como de su familia, están en estos precisos momentos haciendo eh, el levantamiento de rigor ya de, luego del fallecimiento hasta el momento por causa aún no esclarecida del de veterano dirigente popular, Delcio Pérez. Repetimos nueva vez en estos precisos momentos, eh, como pueden observar en las imágenes, los familiares de el dirigente popular Delcio Pérez eh, se encuentran en su residencia, eh, donde el mismo fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda. Miembros de la Policía Nacional se encuentran en esta residencia, al igual que hace unos minutos, miembros del cuerpo 911 se dieron cita hasta ese lugar y al percatarse de que el cuerpo estaba sin vida, pues procedieron a la marcha. Estamos a la espera del de levantamiento, eh, ya de, de la llegada del médico legista que venga a hacer el levantamiento del lugar y repetimos la información encontraron hace apenas unos minutos sin vida el cuerpo del de veterano dirigente de izquierda, Delcio Pérez. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Nosotros estaremos al tanto de todas las informaciones de, en torno a este caso. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.